Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Bienvenidos a este video en donde vamos a estar conversando sobre la combinación. Una técnica de conteo en donde tiene una diferencia importante con respecto a la variación. ¿Ya viste el video de variación? Te recomiendo que veas ese primero. Vas a ir en este orden. Principio multiplicativo, factorial, permutación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 Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo sin conocimiento. A ver muchachos, mira. En la variación, era seleccionar de un grupo de elementos un subgrupo más pequeño y te importa el orden en que los estás trabajando. Te invito a que ese ejemplo te haya quedado súper claro que era el de los atletas, de cómo ganan medalla de plata, oro y bronce. En la combinación, también vas a seleccionar un subgrupo, pero no te importa el orden. No importa cómo los organizas. Lo que te importa es de cuántas maneras diferentes puedes reagrupar subgrupos. Ejemplo, imagínate que ahora estás en una reunión de trabajo o en el colegio. En el colegio, en una reunión de trabajo, y son ocho personas. ¿okay? Son ocho personas y se quieren realizar comisiones. Eh, una comisión de tres personas. ¿De cuántas maneras diferentes puedes crear tú ese orden o esos grupos, mejor, mejor dicho? ¿Cómo puedes crear tú esos grupos? Aquí es donde entra en juego la combinatoria, la combinación. Entonces tú dices, bueno, si yo tengo una cierta cantidad de elementos, me importa cuántos estoy utilizando de esos elementos totales y me importa cuántos estoy dejando por fuera. Aquí sí me importa los que utilizo y los que dejo por fuera. En variación, solamente te importa los que quedaban por fuera. Aquí la diferencia es que sí te importa cuántos utilizas y cuántos dejas por fuera. Si entendiste variación, ahora mira cómo vamos a hacer la combinatoria. Mira la combinación. Resulta que para nosotros vamos a tener que son 10... Eh, no, 10 no. Vamos a cambiar el número. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, 8. ¿Ok? Son 8 personas, vamos a colocar aquí A, B, C, D, E, F, G, H, I, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta la, la H es la letra número 8, ¿para qué voy a utilizar 9? ¿Cierto? Entonces, de estas 8 personas, tú vas a hacer una comisión de 3 personas, ¿vale? Una comisión de 3 personas. ¿Cuántos te quedarían por fuera? Tú puedes hacer lo siguiente. Mira, no, yo prefiero tomar a A, B con C, o puedo tomar a A con B con D. Puedo tomar A, B y E. Puedo tomar A, B y F. No me importa quién está de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Puedo organizarlos a todos ellos. ¿Me explico? Ahí está la diferencia de la variación. Yo puedo hacer A, B y G, A, B y H, A, B y H. Hermano, van a ser muchísimas. Y mira que hasta ahora es ABC, ABH, después puedo hacer ACD, ACE, ACF. Yo puedo hacer aquí infinitas. ¿Tú te imaginas hacer todo este conteo? Tú, yo puedo continuar. Y estas apenas son las que empiezan por utilizando a la persona, en este caso A. ¿Qué pasaría si quisiéramos sacar la cantidad total? Como son, en este caso, ocho personas, todo nace con el factorial, porque tú imagínate que estás utilizando a todos los grupos completos. Entonces, si yo te digo a ti, ve, como son ocho personas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho personas, tú en este caso vas a usar a tres, grupos de tres. Entonces, atención que aquí está la clave. Utilizas tres, en este ejemplo estás utilizando tres, ¿Cuántos te sobran? Te sobran 5. Y como te sobran 5, te importa la cantidad de combinación de los tres que estás tomando en cuenta, la combinación, por así decirlo, de los tres que tomas en cuenta y la combinación de los cinco que quedan por fuera. ¿Por qué? Porque al final todos esos están involucrados dentro del proceso. Entonces, aquí, como son ocho, Personas, en este ejemplo que te estoy colocando, para después llegar a la fórmula, tú vas a decir son 8 factorial. Ocho maneras diferentes, 8, 8 maneras no. Ocho personas, ocho elementos distintos, yo los puedo organizar en 8 factorial. Factorial, permutación. Imagínate la permutación como si tú estuvieses utilizando a todos. Pero después tienes que dividir. Si multiplicación es para el principio multiplicativo, para contarlo a lo macro, la cantidad de combinaciones tú divides para ir seccionando. Al 8 factorial lo vas a dividir entre ¿quién? Entre dos valores que se van a estar multiplicando. Al 3 factorial, que sería en este caso la cantidad de elementos que tú estás utilizando para la comisión. Y al 5 factorial, que sería la cantidad de elementos que tú estás dejando por fuera en la combinación. Y esa cuenta te va a dar a ti la cantidad de formas diferentes que tú podrías tener a las tres personas del grupo de 8. Vamos a sacar la cuenta aquí sin calculadora. Mira, arriba sería 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 sobre 3 por 2 por 1, que es 3 factorial. Voy a colocarlo así en rojo. ¿Ok? Bueno, naranja, no importa, tomé fue el naranja. Y ahora, atención a esto. Aquí abajo hay un 5 factorial, que es el número más grande que está abajo. Y ese 5 factorial al final es todo esto desde aquí hasta aquí. Porque si yo estiro ese 5 factorial, me saldría 5 por 4, por 3, por 2, por 1, por 1, que sería el último número. Entonces el 8 factorial, yo podría, si quiero hacer la cuenta sin calculadora, dejarlo hasta aquí. 8 por 7 por 6 por 5, ¿qué? Por 5 factorial. Y mira que allí puedo cancelar 5 factorial con 5 factorial. Y me queda 8 por 7 por 6 sobre 3 por 2 por 1. Pero adivina qué. 3 por 2 por 1 es 6. Y me cancela este 6 de arriba. Y solo sobrevive en este ejemplo, 8 por 7. Y mira que aquí yo te estoy sacando la cuenta prácticamente en algo en vivo porque estoy improvisando contigo porque te quiero enseñar de la forma más natural posible, que son 56 formas diferentes de que tú tengas a 8 personas y que los agrupes en 3. No que vas a hacer varios tríos, no. Es que tú tienes a 8 personas y vas a hacer un grupo de 3. Bueno, agarra estos 3, me quedan estos por fuera, agarra estos 3, me quedan estos por fuera. Siempre que te queden esos 5 por fuera que tú selecciones a 3, vas a hacer 56 combinaciones diferentes. Ahora vente para que veas cómo es la fulana fórmula. A nosotros siempre nos dicen, bueno, la combinatoria, ¿no? C de N en R, porque B de variación, P de permutación, C de combinatoria. esto es una forma de escribirlo. Mira lo que acabamos de hacer. N es la cantidad de elementos. En este caso, N es 8, que son estas ocho personas que están acá en este caso. Entonces, n es la cantidad de elementos. Entonces, aquí tú dices, bueno, esto es n factorial en arriba, ¿sobre quién? Sobre r factorial, que es la cantidad de elementos que estás seleccionando, pero a esto hay que multiplicarlo por el factorial de los elementos que tú estás dejando por fuera. ¿Cómo sabes tú cuántos elementos estás dejando por fuera? Pues míralo acá. Si eran 8 elementos y usas 3, sobran 5. Entonces estás haciendo en el fondo es 8 menos 3. Significa que si tú tienes n elementos y usas r, para saber cuántos te sobran es n menos r. Y por eso la fulana formulita que nos dicen que esta es la manera de calcular la combinatoria. n factorial la divides entre r factorial por n menos r factorial. ¿Qué significa? En el numerador tienes el factorial del total... De elementos, vamos a poner así, total de elementos, ¿ok? Total de elementos, el R factorial que tienes acá son los elementos seleccionados, ¿ok? La cantidad de elementos seleccionados, va a decir, numeral de cantidad de elementos seleccionados, y este que tú tienes acá sería la cantidad, numeral, por así decirlo, de elementos que sobran luego de que tú seleccionas, por eso restas. Y te invito a que si te recuerdas de esto, jamás se te va a olvidar. Eso es la combinatoria. Ahora, te quiero hablar de una notación importante. A veces tú vas a poder ver esto, n, n con r aquí abajo. Este símbolo que está aquí significa la combinatoria. N de n elementos en R. O sea, para el ejemplo que hicimos ahorita, yo te puedo hacer así. La combinatoria de 8 en 5. O sea, o de 8 en 3, mejor dicho. Porque lo hicimos con 3. De 8 está seleccionando a 3. ¿Qué vas a hacer? Básicamente eso es lo mismo que la combinatoria de N en R. Eso es lo mismo que hacer la fulana expresión de hacer esto. Mira que lo voy a hacer aquí un momentito contigo en vivo y esa combinación sería arriba la cantidad total de elementos que tú estás usando que son 8, abajo como de los 8 elementos vas a seleccionar solamente a 3 mira que a la derecha sería 8 menos 3 aquí 8 menos 3 que me daría el 5 entonces mira que estamos sacando 8 factorial sobre 3 factorial por 5 factorial el total de elementos sobre el factorial de los elementos seleccionados por el factorial de los elementos que sobraron y eso te daría la combinatoria y mira el ejemplo que te coloqué espero que haya quedado claro eso al final es combinación no te importa el orden simplemente son como subgrupos que vas a tomar en cuenta y como no te importa el orden sería una combinatoria de el factorial de los elementos totales sobre cuántos elementos tú estás seleccionando por cuántos elementos están sobrando, cada uno con su factorial. Y luego a sacar cuentas. Espero que haya quedado claro. Ya tenemos entonces las técnicas de conteo listas. Nos vemos en un siguiente video donde vamos a profundizar todo esto y también a practicar. Chao, chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.